De pequeño, Taji Haruno, nuestro protagonista, vivió una trágica experiencia al encontrarse con su madre ahorcada al llegar a casa. Este suceso que todavía le atormenta le ha condicionado desde entonces y ha propiciado que termine trabajando en una empresa de limpieza, que se dedica a limpiar los lugares en los que se ha hallado algún cadáver. Contento con su trabajo, Haruno lleva una vida normal hasta que un día, en una de las casas a las que acude a limpiar, es testigo del escenario del crimen de un asesino en serie llamado End. Esta obra se diferencia del resto del género porque el protagonista no es el típico detective o policía que intenta resolver los casos, sino que es un trabajador que se encarga de limpiar las escenas de los crímenes para una empresa de limpieza. Desde este punto de vista podemos ver más allá qué hay detrás de cada asesinato y cómo afecta a las personas de alrededor. No solo es eso, nunca me hubiera imaginado el duro trabajo de limpieza que hay detrás de cada cadáver y cómo hay que tratar el escenario de un crimen. Por ejemplo, deben limpiar cada rincón de la casa, hacerse cargo de las pertenencias, familiares, quitar muebles, levantar el suelo y poner uno completamente nuevo, etcétera. De este modo nos ponemos en la piel de Taji Aruno, un empleado altamente cualificado que pone todo su esfuerzo en limpiar la sangre y eliminar cualquier rastro de olor en las casas. Además pone especial cuidado en recoger los objetos de los fallecidos y hacerlos desaparecer. Es un trabajo que no puede realizar cualquier persona, ya que tienes que tener una mente muy fuerte para poder ver los horrores de cada crimen. No solo eso, se trata de un oficio muy meticuloso y que conlleva un gran esfuerzo físico y mental. Por supuesto, la historia gira en torno al asesino en serie End. Y es de oculta detrás de una máscara. Siempre comete sus asesinatos del mismo modo y en el mismo orden. Descuartiza los cadáveres en la bañera y recoge todo el salón apartando los muebles y forma las letras END con las partes del cuerpo desmembradas. Creo que me voy a tumbar el video lo cual dificulta bastante las labores de investigación de la policía, ya que no se deja ningún detalle ni ninguna pista por el camino. Como era de esperar, a lo largo de la historia aparecen muchos personajes distintos. Por un lado, los trabajadores de la empresa, aún donde Tiger trabaja desde hace años. Él ha aprendido desde bien pequeño la ardua tarea de vivir codo a codo con la muerte. Mortificado por sus traumas del pasado, decide que trabajar cerca de la muerte y a la vez ayudar a los demás le puede venir bien para controlar sus emociones. Él mismo dice que su trabajo es muy difícil de realizar y que hay que conservar la mente fría para no traumatizarse Sus compañeros de trabajo no lo llevan tan bien como él Ya que desarrollan una extraña filia en las escenas del crimen que mejor no voy a decir Por otro lado tenemos al cuerpo de policías de la comisaría Takazone, Que se encarga de investigar todo lo relacionado con los asesinatos del asesino en serie N Están desesperados por encontrar pistas y dar de una vez con el asesino Ya que no quieren que sigan ocurriendo más asesinatos Obviamente se cruzan en el camino de la empresa de limpieza y tienen que trabajar codo a codo para reunir todas las piezas del puzzle lo antes posible. Pero la cuestión que más le apreme a todos es ¿Qué relación hay entre todas las víctimas? Por si fuera poco, cuanto más tiempo pasa sin encontrar al culpable, más víctimas aparecen en cuestión de vida o muerte. Se trata de una carrera contra el reloj para evitar todos los daños posibles. Se trata de un manga que te atrapa desde el primer momento. ¿Quieres saber qué está ocurriendo? ¿Por qué? ¿Cómo se va a resolver? ¿Y si al final de todo los personajes lograrán llegar? llevar una vida tranquila y feliz. En cuanto al dibujo y el estilo artístico de Kaji Nakagawa, si bien es bastante sencillo, también intenta que sea bastante realista, acorde a la historia que está contando. Deja de lado simples detalles en los personajes para centrarse más en los escenarios del crimen o en las víctimas. Los escenarios parecen sacados del propio Japón, las calles y los edificios están simulados a la perfección para que parezcan reales. Aunque a veces algunos personajes son tan parecidos que te puedes confundir y no saber quién es quién en ese momento En resumen, este es de los pocos mangas que puedes encontrar cada cierto tiempo Te recomiendo que lo leas Chicos, hasta aquí el video de hoy Recuerda que si te gusta esta clase de videos, deja tu like y suscríbete Así me motivo a seguir subiendo esta clase de videos Hasta otra y adiós